Aplicaciones de vídeo compatibles con Chromecast Estás aburrido de usar el Chromecast con las mismas aplicaciones de siempre, ejemplo Netflix, YouTube Estas son las aplicaciones de videos compatible con tu Chromecast Para que puedas vincular tu aparato con las plataformas y ver más contenidos Te dejaré los nombres de las aplicaciones debajo del video Crunchyroll Amase Browser Alt-Balagil Plex Es Web Videocast. En Cota, Daily Motion, Grave, Spool, Sony Leaf, Bot, Mapsack, S-Cast, Mi-Cast, Popcorn Flix, Inwebluff, Video y Televisión Cast, Erosnow, Canopy, Web Video Caster, M, Oxy, Screen Stream Mirroring, Video Streams, DTV, Bigflix, NHK World Televisión. U.U.U.O. Local Cast. Dito Televisión. Vega Cast. Webcast Browser. Netflix. Red Bull Televisión. Anime Du. Odstar. Crackle. Playto. S-File Explorer. Yuk Televisión. Video Player. Sanga Televisión. Google Play Movies India Today Televisión Dove Channel